Esta producción legislativa con, con perspectiva de género es importante destacar que es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas en el Uruguay y que tiene, es la tercera, eh, la tercera edición, tuvo dos ediciones anteriores eh, realizadas por las consultoras eh, Diana Peret y Alicia Deus también con el Sistema de Naciones Unidas. Eh, la idea, el objetivo es visualizar y evaluar y facilitar al Parlamento lo que es la mirada con perspectiva de género y la evaluación de, los, de las iniciativas legislativas, tanto las leyes que se aprobaron como de los proyectos de ley con perspectiva de género transversalizada en diferentes temáticas. Si se ve la metodología utilizada para la realización de la guía, eh, se pueden ver que son diferentes los temas, por ejemplo, desde mecanismos de protección, como acceso a la justicia, relaciones laborales, relaciones familiares, también discriminación, violencia sexual, violencia de género, eh, entonces, un poco infancia. La idea es transversalizar la, la evaluación con perspectiva de género a los proyectos proyectos de ley y legislación vigentes para bueno un poco facilitar al parlamento y al poder legislativo teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que realizaron tanto los órganos de los tratados y mecanismos de protección universales como también surgen del examen periódico universal este, de Naciones Unidas. En el caso de que por algunos proyectos de ley no existieran recomendaciones específicas eh, de los órganos de control, se consultó a las agencias que por su mandato tienen eh, la expertise, el conocimiento sobre esos temas y los estándares internacionales en la materia. Entonces, un poco ese es el objetivo de la producción legislativa este, e irlo haciendo también por periodos legislativos. Por eso es importante resaltar que esta es la tercera edición este, que se realiza. Esta es una muy interesante pregunta, teniendo en cuenta los, eh, los procesos eh, de legislativos y de representación que tenemos en la región. Eh, centrándome un poco en lo que es Uruguay, este, actualmente está vigente la ley de cuotas y existe un proyecto de ley sobre paridad para representación en el Parlamento y esto eh, porque el, el, la referencia a, a la integración de, del Parlamento, por ejemplo como estábamos hablando recién de, del, del proceso constitutivo, constituyente de, de Chile, eh, en realidad eh, creo que la participación en, en la representación formal de la mujer en, en, los, en, lo, en lo que es la la producción legislativa es muy importante, pero no es suficiente porque obviamente lo que, estamos, lo que se plantea un poco desde la transversalización es que la protección y que la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres esté presente de forma transversal en lo que son los diferentes proyectos de ley. Entonces, no es solo la presencia eh, de la mujer en lo que son los procesos de creación, que es muy importante, pero sí también eh, que la perspectiva de género sea transversal en lo que es la sustancia y la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Para eso se han generado diferentes eh, eh, soluciones a, a nivel regional. Por ejemplo, existen eh, comisiones legislativas eh, especializadas en género o comisiones técnicas, pero también hay algunos movimientos, como es el caso de, de Uruguay, de lo que son eh, bancadas bicamerales femeninas, que capaz que no son órganos formales institucionalmente hablando, pero que sí generan ámbitos de discusión y de promoción de proyectos de ley y de evaluación que integran, por ejemplo, representantes, como es en el caso de Uruguay, de, de todos los partidos políticos y tratan temas tanto de derechos de las mujeres, pero también temas que necesitan como ese punto de vista de cambiar cuál es el sujeto de derecho y tener en cuenta lo que es también la, la discriminación eh, por carácter de género que se surgen, que puede verse representada no solo en temas que tengan que ver con derechos de las mujeres, sino también en otros temas que, que tengan influencia y sea importante tener en cuenta esta perspect la perspectiva de género para el análisis también para el monitoreo, pero principalmente también para la creación. Entonces, un poco cerrando esa pregunta, creo que es importante lo que tiene que ver con la representación formal, o sea, la cantidad... La, la representación que haya efectivamente mujeres participando en el Parlamento, pero también eh, fenómenos de integración que permitan transversalizar el estudio con perspectiva de género de diferentes iniciativas, tanto en la creación como luego también en lo que es la evaluación y monitoreo de, de esas, de esas eh, iniciativas. Efectivamente, y en relación con la, con la respuesta anterior, creo que eh, es, es una gran iniciativa para poder transversalizar la perspectiva de género y ponerla sobre la mesa tanto al momento de generar la iniciativa como para luego promoverla o también generar evaluaciones de diferentes temas que estén relacionados tanto con derechos de las mujeres como también con otros temas en el que sea necesario esa transversalización tanto del sujeto de derecho como también de las relaciones que se planteen este, y si se perpetúan, por ejemplo, roles de género o no, eh, cuál es el, el, la implicancia o la, en la implementación el, el, el impacto que pueda llegar a tener teniendo en cuenta eh, la perspectiva de género. La existencia de comisiones técnicas en donde haya personas especializadas que sepan del tema y se, y se transversalice la, la iniciativa legislativa creo que es de una gran importancia y también utilidad para, para generar el debate de forma constante y que no solo sea en relación a algunos temas que se, que se vinculan con el género por, porque, por ejemplo, traten temas en donde la mujer sea el centro de, de, de, esa, de ese proyecto legislativo, sino que el hecho de que existan comisiones que generen un análisis este, transversal o que sean permanentes o, y que, que analicen... Eh, Pone, pone sobre la mesa en el análisis esa transversalización de forma más técnica. El tema es que permite no solamente que exista el, el análisis respecto a temas en donde el género esté presente de forma, por ejemplo, eh, expresa, sino también se transversalicen temas que quizás a simple vista no están relacionados o, o no tienen un, una palabra o no, el público afectado no sea necesariamente, por ejemplo, la mujer o un tema de género específicamente, pero sí va a tener implicancias en lo que son las relaciones de género eh, y eh, en lo que va a ser el impacto a, a, la, a la vida de, de, de tantos sujetos de derechos, sean mujer o hombre. Entonces, creo que la, la existencia constante de una comisión técnica permitiría un análisis más fundado y, y equitativo que no responda a intereses particulares de determinadas iniciativas, sino que sea una constante dentro del parlamento. Que, bueno, esto responde un poco a una de las observaciones eh, de forma genérica que ha realizado el comité contra la eliminación de la discriminación, contra la, contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que plantea la importancia de, del parlamento, de los parlamentos, eh, para, para, bueno, poner el tema de evitar la discriminación contra las mujeres eh, sobre la mesa, o sea, plantearlo como una forma tanto de prevención como de acción, este, estableciendo un marco normativo que permita promover este los derechos de las mujeres y evitar la, la discriminación. No hay una comisión específica dentro de las comisiones que forman parte del Poder Legislativo, sino que desde el 2000, se va a tener 21 años este año, existe, funciona una bancada bicameral femenina que es, eh, una, es, está conformada por mujeres eh, representantes de todos los partidos políticos y que en realidad no es una comisión de forma formal institucional, pero sí tienen este, un ámbito de discusión eh, interpartidaria por más interesante y que han tenido mucha influencia en temas, por ejemplo, en lo que fue la implementación de los juzgados de violencia de género o para la ley este, contra la violencia de género que fue. Este, entonces, en algunos temas es, es de, de vital importancia la discusión que se de forma interdisciplinaria e interpartidaria en esa bancada. Es como una forma de integración, eh, capaz que no institucionalmente como una comisión, como existe la Comisión de Asistencia de Salud, pero sí este, eh, existe la integración para, para lo que tiene que ver con temas de género. Plantear el análisis con perspectiva de género eh, de forma transversal a otras materias, que no implique solamente aquellos proyectos de ley en donde la mujer sea el objeto central de, de, del proyecto, por ejemplo, la infancia o los cuidados. La perspectiva de género de forma transversal creo que es, es el paso y es la el, el, el herramienta para poder realmente visualizar eh, y, y impedir la discriminación de género este, Teniendo en cuenta lo que son las diferencias de poder, o sea, teniendo, por ejemplo, partimos de la base de que si el sujeto de derecho lo, lo planteamos como hombre para todo lo que no tenga que ver con lo que es protección a la mujer, es como que deja igualmente una distancia muy importante en lo que son eh, las acciones para, para la inclusión real y sustantiva de las mujeres en todo lo que tiene que ver el derecho, no solamente en, en lo que es representación o temas que estén relacionados eh, directamente con, con protección de derechos de las mujeres. Por eso creo que es fundamental una comisión eh, técnica que evalúe todos los, eh, todos los proyectos, eh, aunque a simple vista parezca que no tengan nada que ver con derechos de las mujeres, porque eso efectivamente es la transversalización y el replanteo ese desafío de pensar el sujeto de derecho no solo como, como un hombre, sino también como hombre-mujer. Y con el género como construcción, no solamente desde una perspectiva sexual, sino también como de la identidad y orientación de género, exactamente. Que en realidad quería resaltar la importancia también de dos, de dos aspectos. Creo que de la comunicación inter, de las experiencias eh, regionales. Y también la comunicación con lo que son eh, los organismos internacionales. Porque en este caso, el análisis de esta producción legislativa se da a partir del grupo interagencial de género de Naciones Unidas en Uruguay. Y mm, permite ese análisis con perspectiva de género, teniendo en cuenta las recomendaciones eh, que realizaron los comités que evalúan y monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales, por ejemplo, en derechos humanos eh, ratificados por, por los estados. Entonces, creo que son como herramientas que pueden ser útiles para ir mejorando en lo que es esta transversalización de la perspectiva de género eh, tanto a nivel de una comunicación de a lo internacional si también teniendo en cuenta las diferentes este, eh, las diferentes experiencias nacionales que van teniendo los parlamentos de la región creo que eso es súper este, interesante